Buenas tardes, bienvenidos, a este es enlace de noticias, fin de semana, gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de las noticias más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región, a continuación conozcamos nuestros titulares. Mucha atención que hace pocas horas un hombre fue herido con arma de fuego y arma blanca en el barrio San Silvestre, el sujeto fue trasladado a un centro asistencial en graves condiciones de salud.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 El capitán de bomberos denuncia que lleva más de ocho días sin el servicio de la línea telefónica. Pide a la entidad una solución pronta. Y en los deportes, la empresa Aguas de Barranco Bermeja y otras entidades llevaron a cabo un campeonato de fútbol en la Comuna 3 del Distrito. Y al cierre, La Zarapa habló con el equipo periodístico Enlace Noticias sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo para este 2022.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 Comenzamos con el desarrollo de la información en enlace noticias. Como alias Papo, fue identificada la persona que resultó herida en una riña registrada hace pocos minutos en el barrio Camino de San Silvestre, en la comuna 3 de Barranca Bermeja. Según versiones de la comunidad, una pelea con arma blanca y arma de fuego en este sector del nororiente de la ciudad dejó a este hombre herido en el lugar de los hechos. La comunidad afirma que la víctima recorrió varias cuadras solicitando ayuda ayuda para ser trasladado a un centro asistencial. En la angustia y el desespero, los habitantes del barrio Caminos de San Silvestre lo trasladaron en un vehículo particular hasta las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio, donde esta hora es atendido. Hasta el lugar llegaron las autoridades, quienes atienden la situación con unidades de investigación criminal Sigin de la Policía. Ante esto, se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial de las autoridades. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de Enlace en Noticias. Continúan los hurtos en cajeros automáticos. Esta vez un hombre fue víctima de retención de dinero en una de las láminas de un cajero ubicado cerca al Parque Camilo Torres.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 Sí, oye, pero nos descontó una vez. Sí, sí. Bueno. Entonces, es, es un... Mira, y soltó, mira. Ay, mira, mira. la plata. ¿eh? Tenga mucho cuidado al hacer uso de los cajeros electrónicos y ante una situación sospechosa, comuníquese con las autoridades. La Policía Nacional viene avanzando en el despliegue de operativos de seguimiento a los cajeros automáticos para que los ciudadanos tengan la tranquilidad al momento de realizar sus transacciones. Bueno, frente a esto podemos eh, decir que la Policía Nacional ha ubicado un personal eh, de manera inmediata hemos reaccionado frente a estas denuncias y se ha establecido la presencia permanente de policías en el sector comercial donde se encuentran los cajeros automáticos y entidades financieras. Aquí la idea sí es nuevamente que cualquier acto o cualquier elemento sospechoso que se encuentre en un cajero electrónico sea denunciado inmediatamente y ubicar al policía que está ahí en, la, en el mismo sector de donde queda el cajero electrónico. Es no caer definitivamente en la trampa de los delincuentes que se ofrecen a prestar ayuda para poder retirar dinero, suministran las claves, entregan la tarjeta y esa es la invitación realmente que las personas eh, puedan tomar todas esas medidas de autoprotección para evitar el ser blanco de los delincuentes.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 Un reencuentro entre madre e hijo fue rescatado por dos ángeles de la policía de una olla de Barranca Bermeja. La progenitora y su hijo ahora se encuentran en proceso de rehabilitación. Él es Yender Jesús Parramarín, un joven de 20 años de edad de nacionalidad venezolana. Él hace tres meses tomó la fatal decisión de su vida y fue a caer en las garras de la droga adicción. Hoy, después de tanto tiempo, dos patrulleras pertenecientes a la policía nacional lo rescataron y, como un nuevo comienzo, se encontró con su madre, quien tenía el deseo de volver a abrazarlo. Usted no me fuera a haber encontrado así como estoy ahorita, si ellos ninguno de ellos me fueran a haber ayudado, el ñato que prestó su apoyo, principalmente el comandante aquí que también nos ha ayudado, y ellas fueron mis dos ángeles ya fueron mis dos ángeles, mamá, que Gracias, yo venía caminando rubia. por la calle y me llamaron, me extendieron la mano, Gracias. policías que fueron y me gastaron de su plata, comía para que yo comiera está y bonito. me dieron la oportunidad ver, de hablar está con está usted. Bonito. Hoy envió un consejo a esos jóvenes que toman malas decisiones. Y pues yo lo único que le doy consejo a esos jóvenes que si me están viendo, no se engañar por las amistades, no se engañar por amigos, por nada, porque qué amigo no hay. amigo mira, mamá y papá, los únicos. Porque cuando tú tienes, todas tus amistades van a estar encima tuyo, pero cuando tú no tengas más y miras a tu alrededor, no vas a ver a nadie. Las dos patrulleras, con su gesto de ayudar, narraron cómo fue darle un nuevo comienzo a Gender. Lo vimos y lo llamamos y le dijimos, ven. Eso, es que un pajarito nos dijo que tú querías salir de las calles y querías, <ríe> y querías irte para una fundación Y él me dijo Ay, ¿cómo así? Los pajaritos no hablan, yo no estoy loco Y bueno, entonces dijo, venga, pero me sí me gusta Pero si, mi, de, si me dejan ver, si mi, si mi hija ya nació De pronto yo me animo y me voy para esa fundación que usted dice Y lo dejamos conectarse a Facebook y él contactó con la familia, vio las fotos de su hija y dijo que realmente sí quería salir de estar en las calles y eh, nos pidió que por favor lo ayudáramos, e hicimos todo el proceso, nos contactamos con su madre, con su padre y pues acá estamos. Este joven tiene una sola motivación y es su hija de 24 meses de nacida a quien dispone como su nuevo futuro con su familia.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 Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. El Capitán de Bomberos denuncia que llevan más de ocho días sin el servicio de la línea telefónica. Pide a la entidad encargada una pronta solución. Desde el día domingo 23 de enero, las líneas telefónicas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja se encuentran sin tono. Hacemos un llamado respetuoso a la empresa Edatel Une a que por favor nos den pronta solución ...a este inconveniente que se está atravesando. Solicitarles respetuosamente... ...que sea una solución definitiva... ...ya que en los últimos dos meses... ...hemos vivido el mismo incidente... ...durante cuatro o cinco oportunidades. Lastimosamente... ...es la comunidad del Distrito Barranca Bermeja... ...la que insistentemente... ...ha llamado a nuestras líneas telefónicas... ...y no ha tenido respuesta... ...por parte nuestra. Queremos informarle que tenemos... Disponible el 315-633-3001, prestos a atenderlos en cualquier tipo de incidente. Volvemos y le solicitamos respetuosamente a la empresa Edatelune nos dé pronta solución a este inconveniente en las líneas telefónicas. A continuación, conozca los hechos judiciales que fueron noticia durante la semana. Aproximadamente a las 8 y 30 de la noche se confirma la afectación en dos tramos del oleoducto en la vereda Campo 5 del Corregimiento, el centro. En la primera se presenta una ruptura de la línea generando un leve derrame de agua y residuos de crudo sin ningún tipo de conflagración. En la segunda, aproximadamente a 400 metros, se presenta simplemente una abolladura. Aquí al lugar eh, llegaron de manera inmediata la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Brigada de Emergencia y el personal de Seguridad Física de Ecopetrol con el fin de controlar rápidamente la emergencia. De igual forma, el personal de antiexplosivos de la Policía Nacional realizó la inspección técnica del lugar, eh, determinando por las características encontradas que se trata de una afectación con explosivos de bajo poder.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 Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este sábado 29 de enero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 154 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidad de cuidados intensivos se reportan 22 pacientes, en los centros de salud se reportan 63 y en casa 1.458 personas aliviándose para un total en el distrito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 Barranca Bermeja y otras entidades se llevan a cabo un campeonato de fútbol en la Comuna 3 del distrito La empresa Aguas de Barranca Bermeja el consorcio de la PETAR y líder de la Comuna 3 han formulado equipos para jugar un torneo de microfútbol que se llevará a cabo en las canchas de este sector esto es lo dicho por el gerente de la empresa Aguas no, importante el trabajo que se viene haciendo con el consorcio Petar San Silvestre la empresa Aguas de Barrancarmeja, los líderes del sector de la Comuna 3, quienes se articularon para lograr traer bienestar a todos los habitantes de este sector, un campeonato que le permite entrar en una articulación, en unión familiar, lograr con esto también un sano esparcimiento, y recreación y es importante el liderazgo que se está haciendo desde el consorcio Petar San Silvestre, Aguas de Barrancarmeja, la alcaldía distrital y todos los líderes de la Comuna 3. Salomón López coordinador del torneo, resaltó la importancia de estos equipos para que los ciudadanos se unan y formulen un sano esparcimiento. Bueno, la verdad es un proyecto que nació desde de la gerencia de, de, de Aguas de Barrancarmeja, en cabeza del amigo Carlos Vázquez. Eh, nosotros presentamos el proyecto, los tres coordinadores que estamos al frente de esto, el proyecto a ver si de pronto hacíamos un torneo eh, a nivel de, de, de, de comunas, y le pareció perfecto, entonces decidimos pues obviamente eh, el, el torneo de microfútbol. Esta iniciativa fue desarrollada después de dos años de pandemia y el consorcio de la Petar San Silvestre a través de su vocero invita a las comunidades de los diferentes barrios. Para el consorcio Petar San Silvestre es un honor es, eh, vincularnos a estos espacios deportivos y llegar directamente a nuestras comunidades. Asimismo seguimos construyendo directamente este megaproyecto para todas las comunidades y para Barranca Bermeja. Desde la Petar les decimos a todas las comunidades de este sector, que aprovechen esos espacios que son libres, recreativos, y los disfruten y que ganen mejor. Se espera que los ciudadanos puedan participar de este torneo de microfútbol realizado por varias entidades para la recreación deportiva. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos a Enlace Noticias.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 Vane y Nazarapa hablaron con el equipo periodístico de Enlace Noticias sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo para este 2022. Barranca es la más bonita de todita mi Colombia, Barranca es la más bonita. De todita mi Colombia, ardiente como el petróleo. El petróleo la madre tierra. La Hola, soy Bani, vocalista de Vanilla Zarapa.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 Con esta información despedimos la presente emisión de Enlace Noticias fin de semana. Ustedes gracias por habernos acompañado. Nos vemos este lunes a las 12 del mediodía con más de Barranca Bermeca y la región. Feliz tarde.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 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Se requiere vendedora tienda a tienda con moto y documentos al día. Interesadas en enviar hoja de vida al correo hotmail.es o llamar al celular 317-667-6101. 6101